y la de la disección de la rata, vamos a utilizarlas en una línea de tiempo como la que tenéis que, que hacer vosotros. Así que vamos a ver la hoja de cálculo que he creado. Como veis es muy sencilla, simplemente tiene dos filas en las que vamos a poner dos eventos con sus eh, fotografías correspondientes y los, las columnas que, me, que nos interesan en este caso van a ser la de media los créditos, estas dos de aquí. En media tenemos que poner el enlace a, la, a las fotografías. En el caso de, de Flickr es muy sencillo, buscamos aquí este botón, de esta flecha de compartir, hacemos clic con el ratón ahí y nos sale un enlace, lo copiamos y simplemente lo ponemos aquí. Y en el caso de la otra imagen, la de... Wikimedia Commons, también si damos aquí a utilizar este archivo, nos sale la URL del fichero, de la imagen. La copiamos y la pegamos aquí. Vale, si yo ahora veo cómo queda la línea de tiempo en una página web, vería que la primera de ellas, la de la disección de la rata, la voy a aprovechar para la portada, y la otra, la de la, la imagen de microscopio, en la línea de tiempo. Bueno, ahora quiero centrarme en lo que es la, la atribución y el uso de la licencia. Eh, esta primera imagen, hemos visto ahí que la autora era Emma van Hecke, y veíamos que la fotografía tenía una licencia CC, eh, atribución, no comercial y sin obras derivadas, 2.0. Ahora, en el caso de, de la otra... Simplemente puedo copiar todo esto de aquí. Ya me incluye un fragmento de código HTML. Vale, que veréis. Que si ahora hago aquí F5 para refrescar la página web. Bien. Y voy a mi imagen. Bien. Me veis que ha puesto aquí el autor y además me dice la licencia que tiene esta imagen e incluso me, me crea un, un link, me pone un link a la, al tipo de licencia, es decir, las restricciones que se aplican a esa imagen, ¿no? con lo cual perfecto. bien En el caso de la otra imagen, como veis yo tenía simplemente puesto el nombre y la y el tipo de licencia. ¿Qué pasa si yo quiero incluir un enlace, por ejemplo, al perfil de, de la autora en Flickr y, y a las restricciones de la licencia? Bueno, pues tendría que hacer alguna modificación aquí un poco un poco ya más avanzado en HTML, pero os lo voy a poner para que os sirva de ejemplo. Bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es, puesto que es el nombre de la autora queremos que aparezca con un enlace a su perfil, bueno, utilizamos una etiqueta HTML que se llama a entre corchetes y aquí lo mismo, pero con una barra. Barra A entre corchetes. Y ahora, dentro de aquí de la A, voy a poner href igual a comillas, comillas. Y ahora, entre estas dos comillas de aquí, voy a poner la URL o el enlace al perfil de la autora, lo que es este de aquí. Lo copio. Y lo pongo aquí justo entre las comillas. Vale, y ahora quiero también aplicar un enlace para que la licencia, esta, esta licencia de aquí, me lleve con, una, con al pinchar con el ratón a los términos de la licencia. ¿vale? Por si alguien quiere informarse en qué consiste. Bueno, pues haría lo mismo. Rodearía esta palabra o esta licencia con las etiquetas de HTML a barra a que representan a un enlace y ahora aquí pondría lo mismo h ref igual a comillas comillas y ahora entre las dos comillas el enlace a los términos de la licencia una vez que he hecho esto si ahora refresco la imagen Vamos a ver que ahora efectivamente esto ya es un enlace que me va a llevar a su perfil, al perfil de la autora, y la licencia también me llevaría, a través de otro enlace, a las restricciones o los términos de la licencia. Pues con esto eh, ha quedado demostrado cómo puedo utilizar imágenes de Creative Commons y con la licencia correspondiente y además citar al autor y, y poner un enlace a los términos de, de la licencia que utiliza esa imagen. Nos quedaría, bueno, una cosa más, esta, esta hoja de cálculo con la plantilla para este, os la voy a pasar a través de modo para que podáis echarle un vistazo y utilizarla como referencia. Veis aquí que hay algunas casillas que no tienen los bordes, bueno, se puede hacer bastante fácil si seleccionamos las dos filas y ahora aquí desde el botón de bordes elegimos marcar todos los bordes, ¿vale? con lo cual ya queda así. Bien, os digo que voy a compartir esto y nos quedaría una última parte, y es una vez que nosotros ya hemos utilizado fotografías con las licencias adecuadas, ahora, a nuestro trabajo final, ¿qué tipo de licencia le damos? Bueno, pues ya que yo estoy utilizando esta imagen, que es de tipo eh, reconocer y compartir igual, <coughs> compartir igual eso me obliga, es como un truco, el que ha hecho esta imagen dice, bien, yo te la cedo a la, la cedo al resto del mundo, pero quiero que el resto del mundo, cuando la utilice para sus trabajos, también ceda sus trabajos al resto del mundo. ¿vale? Se trata de eso, de, yo comparto, pero si sí, tú también compartes o te obligo a compartir a través de esta licencia. Bueno, pues el hecho de usar esta licencia, una fotografía con esta licencia, a mí me obliga a que mi trabajo final, yo podría poner aquí, este es mi trabajo y... Este trabajo tiene una licencia y estaría obligado a poner la licencia de esta de aquí. Vale, bueno, hablaremos más en detalle sobre esto: cómo, qué licencia darán nuestros trabajos, pero me interesa que os quedéis con la idea.